Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a qué hora estés escuchando este video Hoy en la clase 249, ya casi estamos en la 250 Vamos a ver el sol en Sagitario en la casa 6 y esa casa 6 en Sagitario y por supuesto, como estamos viendo por ejes, vamos a verlo también el Sol en Sagitario en la Casa 12. ¿Ven? A esto le llamamos eje, eje de las Casas 6, 12, porque son casas enfrentadas en el cielo. Entonces, vamos a ver el Sol en Sagitario en la Casa 12 y la Casa 12 también en Sagitario. Pero vamos a empezar por el principio, este sol en Sagitario en la casa 6 y la casa 6 en Sagitario. Ay, pero ahí me están gritando de atrás, producción me está diciendo, no diste todos los avisos parroquiales, ya se suscribieron al canal, te gusta o no te gusta este contenido, no te gusta, igual ponele like, no importa, hoy no estamos para nada democráticos, ¿por qué vamos a estar democráticos?, ponele like lo mismo al video. Y, y además déjame un comentario, eh, suscríbete al canal, dale click a la campanita. Hace todo para que el algoritmo de YouTube eh, diga ¡Wow! ¡Qué buen canal! No, ahora sí, hablando en serio, si te gusta el contenido me viene muy bien, me ayuda muchísimo y a vos no te cuesta nada. Eh, también te invito a que te unas acá arriba, acá, <ríe> en Telegram, eh, a nuestro grupo de Telegram, curso de astrología, nos encontrás así, t.me barra curso de astrología, todos juntos, sin acento en la i, astrología, eh, somos más de 600 miembros y todo el tiempo se la pasan hablando de astrología, y es la manera más fácil de aprender astrología, porque sí, es algo difícil, pero cuando vos todos los días, es un lenguaje, cuando todos los días te estás conectando con esa energía, por eso la idea de estos videos short, para todos los días estar hablando de algo de astrología, y ahí hasta hacen astrotrivias que están buenísimas. Y, y entonces vos te puedes ir probando a vos mismo, a vos misma, a vos mismo, si vas aprendiendo. También te invito a que te sumes a nuestro portal, acá, a nuestro portal de, eh, de astrología, patagoniaastral.com eh, Bueno, vamos entonces a la clase de hoy. Ya di todos los avisos parroquiales. Sol en casa 6, trabajador, investigador y solidario. Tres palabras claves para ese sol en casa 6. Casa 6 en Sagitario, optimista, deportista, extravagantes. Sol en Sagitario, honrado, sincero, generoso, precipitado, descuidado, rebelde. Por lo que si en la carta astral que estás estudiando... O tu propia carta astral tenés esta configuración es posible que estés ante una persona que descuida el trabajo porque su optimismo lo puede llevar a pensar que va a poder con todo acá tienen un sol en sagitario eh, y después no pueden con nada <ríe> eh, bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Igual yo no lo tengo en casa 6. Vamos a ver qué pasa con el sol en Sagitario, en casa 12 y esa casa 12 en Sagitario. Sol en casa 12, sensible, insatisfecho, encerrado de, de encerrarse en sí mismo. Casa 12 en Sagitario. Optimismo, confinamiento, accidentes, sol en Sagitario, honrado, sincero, generoso como parte positiva, como parte en sombra, precipitado, descuidado y rebelde. Por lo que si en la configuración astral que estás estudiando estás ante una persona con esta configuración astral, es posible que estés ante una persona descuidada eh, que eso puede llevarlo a tener accidentes que lo lleve a encerrarse, o sea, para no sufrir de accidentes, se encierran en sí mismos, se encierran en sus casas. Bueno. Espero que te haya gustado la clase de hoy, espero que haya sido lo suficientemente short, porque la de ayer creo que me quedó larguísima, ¿no? Miré, pero me parece que quedó súper larga. Te mando un abrazo enorme, que tengas un día maravilloso, como te lo mereces, y seguí adelante con astrología. Yo te dejo acá un rectangulito que eh, te lleva... Si le das clic ahora te lleva directamente a la lista de reproducción desde el video 1 o desde el video 0 más bien. Y ahí podrás repasar todas las clases o verlas desde las primeras clases. Y así vas a entender estas últimas clases. Chao, hasta mañana.